Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar este espacio especial de autocuidado, de relajación, de concentración, de ir cada vez más profundo a un estado de bienestar. Así que les invito a que hagamos un momentito de mucha tranquilidad eh, yo les voy a poner esta imagen que les puede ayudar a, a relajarse, a concentrarse. Y vamos a iniciar primero relajando nuestro cuerpo. Vamos a inhalar profundo. Sostengo. Y exhalo. Nuevamente inhalo profundo. Sostengo y exhalo. Cada vez más consciente de mi propio ser, del presente. Inhalo profundo. Sostengo y exhalo. Suavemente, poco a poco. Voy a ir soltando todas las tensiones que acumulé, todos los dolores en este cuerpo. Inhalando profundo, inhalo, paz. Y al exhalar imagino que libero mi cuerpo de todo eso que me hace tensa o tenso. Como si yo pudiera darle un pequeño masaje a mi mente. A mi cuerpo. Relajándolo totalmente. Relajo la cabeza. Suelto todas las tensiones de la cara, de la cabeza. Doy paz a la cabeza. Sigo relajando el cuello. Totalmente. Los hombros, suelto los hombros, alivio el peso que llevan, voy relajando la espalda, como si pudiera deshacer todos los nudos con paz. Relajo el pecho. Respirando profundo y calmado. Relajo el estómago. Suelto el estómago. Suelto también los brazos. Toda la tensión de los brazos, las manos, los dedos. Relajo, les doy paz, Voy soltando las piernas, los pies. Que fluya la energía de paz en las piernas, en los dedos de los pies. Cada vez me siento más y más tranquila. Suavemente. Voy ahora a ejercitar mi concentración. Voy a visualizar la luz de una vela, como si estuviera frente a mí, una luz brillante, una luz Suavemente. Esta candela la imagino en el centro de una sala cómoda. Solo me enfoco en la llama. Aunque sé que tengo un entorno alrededor de la vela, pero me enfoco en la luz de la vela. Visualizo esa forma que tiene la llama como una gran gota de luz. Voy a imaginar que llevo esa luz de la llama a un espacio dentro de este cuerpo. Un espacio interior donde hay paz, silencio. Visualizo que dentro de este cuerpo, esta luz está en el centro de la frente. Y la luz se hace cada vez más pequeña, como si en el centro de la frente hubiera solo un pequeño punto Brillante. visualizo ese punto como una semilla espiritual tan pequeña sin ningún peso en el centro de mi frente, esta pequeña luz irradia energía hacia todo mi cuerpo, como rayos suaves y sutiles que te van esparciendo como energía desde el centro de la frente hacia todo mi cuerpo todo nace desde ese pequeño punto de luz en el centro de la frente Tan pequeño. Pero Tanta energía. Y recorre completamente mi cuerpo. Ese punto de luz. Pequeño. Lo visualizo como el pequeño yo. Como si yo estuviera en una forma concentrada. Como si la conciencia que en este momento está escuchando, está viendo. Está percibiendo el frío, el calor a través del cuerpo, pero quien lo está interpretando, dando significado, es ese pequeño yo, como un punto diminuto, la esencia divina, soy esa conciencia del alma. Yo soy vida, soy vida. En ese minuto punto está toda la esencia, la fuerza vital que irradia a este cuerpo. Soy alma. Con cuerpo sin que yo esté sin yo esta fuerza vital el alma el cuerpo no podría funcionar es por esta energía que yo la esencia el pequeño yo mano que puedo hacer que el cuerpo funcione yo soy vida y esta vida el alma puede trascender la materia, estoy ahora aquí dando fuerza a este cuerpo. Pero también puedo trascender el cuerpo, ir más allá de toda la materia, a la dimensión sutil donde ya no hay materia donde hay solo paz esta dimensión espiritual donde ya no hay tiempo. Estoy más allá de un día o una noche. Hay paz constante. En esa dimensión pura no hay frío ni calor. Estoy más allá de todas esas limitaciones físicas. No hay hambre ni sed. Solo hay luz. Y, aquí, y aquí, más allá de la materia que producen todas las emociones asociadas a la fe, al cuerpo porque aquí es como si el ser hubiera soltado la rama a la que tenía tanto miedo de dejar. Abre las alas de luz y suelta todo lo que el ser se había aferrado. Y vuela. Vuela libre. Renuncia. A estas limitaciones. Renuncia y siente. Que libre de apego libre de miedo. Me aferraba tanto, creyendo que eso me daba seguridad. Y en realidad la seguridad está en mis alas de luz. Soy libre. Luz. Se reduce así Tantos deseos Y tantas complicaciones Porque soy un ser Que solo está de viaje la materia es temporal, no me aferro a ella, estoy más allá de ella. Que reduce así también cualquier dolor o enojo va sanando. Porque no tengo nada que llevarme de aquello que ya pasó. Suelto ideas, suelto el deseo del Ego. Este Ego puede inclinarse con humildad, con aceptación. Y con un gran corazón. Y ya no hay nada que defender. Así. Vuelo cada vez más libre de la cadera. con aceptación total, porque en el mundo de la materia me pusieron nombre, tengo una edad, pero el alma está más allá de eso. El pequeño yo, este punto de luz, es solo Luz, sin edad, sin tiempo, luz. Y vuela con las alas de luz. Cada vez más a esa dimensión donde está la fuente del alma suprema, de este sol ilimitado, de amor, de sabiduría, de paz. Aquí me dejo envolver en energía pura y me dejo llenar de esa fuerza, de las virtudes el alma, de ese pequeño yo, hereda de Dios. No necesito pedir, solo tomar. Para ello, al igual que un cable para conectarse con otro y que pase corriente, tiene que quitarle el ole. Voy a quitar todos los temores que aprendí a tener a Dios. Porque Dios, la fuente, es un ser extremadamente amoroso, dulce, suave, sin ninguna gota de violencia, nunca hace daño. Todas esas ideas que aprendí, La saco de mi ser para realmente conectarme con el ser que es siempre puro, siempre amor, siempre paz. Sin condiciones. Nunca va a dejar de darme paz. Siempre está presente. Siempre me ama. Nunca va a dejar de amarme. Siempre me da guía, conocimiento, sabiduría. Nunca va a dejar de darme. Así. Conecto con esa energía eterna constante de la fuente del alma suprema de Dios. En esta dimensión tan tranquila. Todo se equilibra. Se llena. El vacío del alma. Se llena. Y me siento contenta, contento, en una agradable sensación de plenitud. lo profundo. Integro toda esta suave energía a todo mi ser. Radio la energía a todo el cuerpo. A cada célula. Oh. Eso significa: Soy paz, soy paz. soy paz. y para terminar, quiero compartirles eh, este librito de compañera de Dios. Eh, la, la que fue directora de Brahma Kumaris hasta los 104 años, que ya voló de su cuerpo, de Yankee. Eh, ella tenía un intelecto de muy llenas de sabiduría, gracias a su práctica espiritual. Y entonces, este es un pequeño texto acerca de cómo ir más allá, cómo soltar, cómo ir más allá de todo, toda la limitación. Dice, ahora es el tiempo para irse acercando al Ser Supremo. Para lograrlo, intenta ir más allá de la conciencia limitada de ti mismo, más allá de la materia del cuerpo, hasta que al fin consigas permanecer en un estado de conciencia constante, espiritual, sin límite, el alma. Esta es una de las cosas más difíciles de alcanzar para los seres humanos porque nos hemos encarnado en muchos cuerpos y hemos tenido muchas relaciones. Entonces, la conexión con la Fuente Suprema nos permite mantenernos desapegados. Pese a estar en un cuerpo, e implicados en relaciones humanas. Para lograr tal conexión con la fuente, con el alma suprema, debes desprenderte de todos los apegos, pero debes hacerlo con amor. Así, toma ayuda del Ser Supremo y aprende a desprenderte de ellos.